Venga. Venga, empezá, empezar. <laughs> Vale, no está mal, pero el tema es que no está muy claro eh, si le habéis dado todos cada vez. Nosotros damos cada vez. Sí, va, más o menos, pero luego al final creo que habéis repetido. ¿eh? Ya, por eso, por eso. Pues pensar en... No, no se puede repetir. Pensar en cómo lo hacéis para eso. Eh, venga, quitaros y ir guardando el material que habéis utilizado. Siguiente, eh, y ver a los demás. Siguiente. Pero si ya le hemos dado todo una vez. Venga, Carmen, vosotros, el grupo de Carmen. Oh, pero la duda. Venga, dime la duda. Eh, sí, ya todo escuchar una a vez. los demás, sí. Ya. Sí. Tenéis que seguir ¿no? igual, no, tenéis que seguir ¿Vale? igual. El ¿Mismo orden. Sí. ¿Vale, siempre tenéis que seguir igual. La idea es que siempre haya mucha actividad. Venga rápido. Sí. Es eh, una cosa. Eh, eh, ya he visto más o menos la idea. Lo que pasa es que es poco activo. Estáis muy estáticos. Cruce, el, o sea, era... Exacto, el que sí. no la podamos tocar en orden diferente hace que sea como menos. Claro, nosotros la tocamos vez. No, el orden no tiene que ser siempre igual. Ah, wow. la, el orden no tiene que ser igual. <pm> lo que sí, eh. pero lo que sí es que no lo puede tocar alguien dos veces antes de que no la sí, Antes de que no la sí, lo tenemos. Lo Calla. Eh, pero aquí creo que Lucía no la ha dado y le habéis dado tres ahí. Eh, eh, eh. Yo creo que alguna vez la habéis dado varias veces porque bueno, algunos la han dado como dos veces y Lucía estaba aquí y no la había dado. No me la pasa. <ríe> <ríe> no no <ríe> Bullying aquí, total. <risa> no, no, no, no, no. La cuestión es, está muy bien lo de, lo de la india catirale. No, sé, no la habéis dado ni una vez, pero eso parece no, interesante. Eh, eh, eh, pensarlo eso, porque es buena idea, el meter una cosa así, pero quizá... Tiene que, tenéis que hacerlo como que haya más movimiento o de otra forma, ¿eh? Y que estéis más organizados. <risa> Marta, Marta, anda ya. Otro, quitaros, sí, más movimiento. Quiero mucho más. Ahí sudando hechos polvo. Vamos a ver. Venga, Paula. Venga. Venga, venga, rápido. ¿Qué? Es lo de pasar por debajo de las piernas, ¿no? Ahí me he perdido yo, intentarlo de nuevo que es que me he perdido yo. Está bien, está bien. La idea es interesante. La idea es o pasar por debajo de las piernas o montarse encima, ¿no? Era lo de antes. ¿no? Venga, venga, rápido, otra vez, que está bien. Mano, voy. Sí. <laughs> Me es que es complicado, lo más complicado. ¿verdad? Es que esto es complica. No, no, no. La, la idea es buena, ¿eh? La, pues idea es no, buena. la idea es buena. La idea es buena. Bien. No, pero... Bien. Mano. Bien. Bye. Bueno, necesita un poquillo de Sí, sí, pues el próximo día lo hacemos con más gente, pero ir pensando en más cosas que parece parece, ¿está bien? Está bien. Venga, el siguiente juego. ¿Queda alguno más por ahí, algún grupo? Nada más que uno, ¿no? O dos, dos. Venga, rápido. Venga, rápido, rápido. Empezáis a hacerlo ya. Venga, empezar. ¿Es que tenéis que meterlo en algún sitio ¿o qué? Eh, Puede estar bien, pero a lo mejor necesitáis muchísimo más espacio. Quiero que tenga mucho más movimiento. Muchísimo más. Otro. Muchísimo más movimiento. El frontón de Darío se llama. ¿eh? Vaya. Esto...